Me preguntó que si quería salir en una telenovela mexicana. Te compro tres shots de tequila y en el tercero me tienes que besar. Tomo el tercero como. ¿Qué? ¿Qué Hola amigos, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video. Como ustedes ya saben, yo viví en México por 18 años, desde que tenía 3 meses, 4, de nacer. Y siempre me piden que haga como tipo story time. Y ya que estamos todo el día en casa por el virus, les traigo mini story times de mi infancia en México, de los que me acuerdo mucho, que creo que les va a gustar también. Hay que empezar con este video. Para empezar hay que regresar hasta 1900... ¿qué? 99, 2000, por allá. Kinder. Creo que había hablado sobre esto en, en otro video. Fui una de las pocas coreanas asiáticas en nuestra escuela. Entonces, yo siempre pensé que era mexicana. Esto me lo contó mi mami. No me acuerdo de nada. Pero supuestamente en la escuela llegó una coreana nueva. Y desde que la vi en la escuela, fui corriendo a mi mamá. Y le dije, mamá, mamá, no puede ser. Una niña que se parece así, entró a la escuela. Y mi madre ahí como... A ver, ¿cómo le voy a decir esto? Me ve y me dice, chivón, tú también te ves así. Tú también eres una de estas. Y esa es una de las historiadas que más como que me impacta. Porque eso sí en serio enseña que yo realmente pensé que era mexicana cuando era pequeña Y cuando eres bebé no te das cuenta de cómo te ves ni nada de eso Aparte de esa historia, algo muy chistoso en mi kinder Fue básicamente teníamos kinder 1, 2, 3 y después como preschool Y ya puedes entrar a la primaria En mi kinder como no había muchos coreanos, no había muchos asiáticos la, la verdad es que no sé por qué los maestros y maestras decidieron hacer esto pero básicamente pusieron a todos los creo coreanos en un cuarto Solo nosotros los coreanos hicimos un examen Y después de ese examen, que yo y creo que una coreana más Fuimos las únicas que pasamos ese examen Por eso después de kinder 3, saltamos pre-kinder y fuimos a primaria Por eso siempre fui la más chiquita de toda mi generación Y ya cuando tenía 7, 8 años Esta es mi historia favorita Y aún me acuerdo un poquito estaba yo y mi mamá en Santa Fe, estamos viendo ropa, estamos de compras. Y me acuerdo que salimos de creo que Benetton y me llega una señorita, de hecho era una señora, ya era como más mayor. Y me acuerdo que me vino a mí y me dijo, que me preguntó que si quería salir en una telenovela mexicana. Y yo a los 7, 8 años no veía telenovela, empecé a ver telenovelas desde que empezó Rebelde. Yo solo entendí, quiere salir en la tele. Y me asusté muchísimo, mi mamá y así de que sí, sí, sí, sí, vamos a hacerlo. Y yo así, no. No sé por qué, me acuerdo que me fui atrás de mi mami tratar de esconderme porque como que me, me daba mucha pena. No sé por qué dije que no. Imagínense si sí le hubiera dicho que sí quería y si sí hubiera salido en una telenovela, ¿qué habría ¿Qué habría pasado? Siempre pienso en eso, o sea, siempre. Otra historia que se me hace muy chistosa, me lo contó mi mamá, también fue en primaria, primer grado, y mi mamá y mi abuela que había venido a visitar desde Corea, estaban tan curiosas cómo le estaba yendo en la escuela. Creo que se preocuparon un poco porque era coreana y, y vinieron a espiar... <risa> Se vinieron a clase y estaban viéndome por la ventana. Y me contaron que se les hizo súper, súper chistoso porque yo estaba básicamente arriba de la mesa sentada y todos mis amigos alrededor de la mesa escuchándome a mí hablar. Y yo así hablaba. No sé de qué hablaba, no sé qué tan bien hablaba en español, pero yo ahí andaba hablando con todos mis amigos mexicanos y ellos ahí abajo como... Y se me hizo muy interesante porque con razón me encanta hablar. Ustedes ya saben que también veo en mis comentarios que dicen que hablo demasiado. Me gusta hablar y creo que siempre he sido así desde chiquita. Última historia que creo que sí les va a gustar mucho. Una de mis amigas mexicanas fue su cumpleaños. Cumplió 18 años, entonces fuimos al antro. Fuimos a un antro en Condesa. Fue cuando Kangnam estaba... Loco, loco, loco en Estabas en taxi, en camión En restaurantes, cafés O sea, todo estaba lleno de Gangnam Style Y yo así de que, puta ya no puedo Fuimos al antro, estábamos Tomando, así, divirtiéndonos Y llega un Señor, y O sea, yo de 18 años bebía, O sea, bebé, era bebé Y me llega un señor que creo que parecía Que tenía que como 30 años Llega en... al bar y me dice Hola, ¿cómo estás, nena? Y yo bien, y me dice ¿qué crees? que te quiero comprar unos shots y yo <risa> porque a quien no les gusta shots gratis, ¿no? entonces le digo ah, vale, vale, vamos a tomarnos unos shots juntos y me dice es que hablas muy bien español, pero no entiendes en México hay una cultura que de seguro tú no sabes, porque eres coreana le digo, a ver, ¿de qué estás hablando? y me te compro tres shots de tequila y en el tercero me tienes que besar, y yo le veo como Y no sé lo que me entró en la cabeza, pero le dije, vale, vamos a hacerlo. Te lo juro, todas mis amigas como, güey, ¿qué? Y los amigos del, del güey estaban así de que... <risa> Entonces, tomamos el primer shot, tomamos el segundo, y ya en el tercero, tomo el tercero, y justo cuando tomo el tercero, mi amiga me agarra de la mano y me lleva... <risa> Me lleva y nos vamos como en el tercer o segundo piso. Corremos. Eso ya sabes cómo son las amigas que vienen a rescatar. Llegamos en el tercer piso. Estamos tomando nuestro paloma, así. Hasta que escucho a ese hombre desde el primer piso. Empieza a gritar. Corea, Corea. Yo así, ¿qué, ¿Qué hago? Y literal, todo el primer piso empieza a gritar. Corea, Corea. Y el DJ... Pone Gangnam Style, primer piso, segundo piso, escuchan Gangnam Style, empiezan a bailar, empiezan a cantar Y claro, como era coreana, todos los que estaban bailando Gangnam Style me veían y querían que yo también bailara Entonces empezaba a bailar, pero mi amiga ya nos íbamos a salir y hasta que salimos, el antro, todos estaban Corea, Corea y estaban así gritando y cantando Gangnam Style, y esa experiencia en el antro no lo puedo olvidar nunca, jamás, eso fue la primera vez que sentí la, dif y la influencia del K-pop en el mundo, porque antes del Gangnam Style como que Corea era así de que Corea, Corea del Sur, Norte o sea, no sabían, y después del kangnam Style como que todos empezaron a amar a Corea, pero bueno, esos fueron mis mini story times de mi infancia en México, espero que les hayan gustado. Me gusta hacer mucho de estos story times, así que déjenme los comentarios abajo qué tipo de videos quieren ver, qué tipo de story times quieren ver, qué quieren escuchar de mí, de qué quieren hablar conmigo. Si les gustaron este video no olviden a darle un like. No olviden a suscribirse a mi canal si no lo han hecho. Y bueno, los veré muy muy pronto en mi siguiente video. Adiós, cuídense mucho, los quiero. Bye.